Hola amigos, bienvenidos de nuevo a La Barraca. el pasado programa pudimos ver cómo las plantas quedaban listas para cambiar el fotoperiodo. Dentro de un par de semanas, estos pequeños esquejes serán plantas en plena floración y para ello, en los próximos días, experimentarán un gran cambio, estirando las ramas, formando nuevas hojas y cerrando las yemas apicales que pronto cubrirán de flores. Para ello, necesitarán un gran aporte de agua y de nutrientes. La frecuencia de riego ahora empezará a ser diaria e irán aumentando la dosis de fertilizante y con ella la electroconductividad. El estimulador de raíces será sustituido por uno de floración que propiciará el cambio y la formación de ramas laterales y de nuevos brotes. Los estimuladores de floración normalmente tienen una base orgánica procedente de algas o extractos de otras plantas que los hacen ricos en hormonas vegetales como las auxinas o las girebelerinas. Estas fitohormonas aceleran el metabolismo de la planta haciendo que entre en floración y crezca más rápido, aumente el número de brotes e incluso mejore la potencia de la planta. Para el inicio de floración, el estimulador debe ser rico en fitohormonas, pero no debe contener altos niveles de PK. Los estimuladores de flor, que también tienen una alta concentración de PK, fósforo y potasio, están pensados para la segunda mitad de la floración, para el engorde y no para el principio. En las primeras semanas de floración, todavía no tienen ni tanta necesidad ni tolerancia al PK, por lo que con los fertilizantes A más B de coco tendrán todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y la formación de los cogollos. Durante la semana de enraizado se mantuvo la EC a 0,8 milisiemens y el pH en 5,8 y para entrar en floración irá subiendo la EC entre 0,1 y 0,2 milisiemens cada semana, quedando el primer mes más o menos así. Es necesario volver a recordar que las tablas son siempre orientativas y que la última palabra en cuanto a la EC la tienen ellas. Hojas un poco lacias y de color claro, marcas rojas en los peciolos de las hojas, suelen indicar que necesitan más nutrientes y será necesario subir la EC, digan lo que digan las tablas. Por el contrario, hojas demasiado elevadas con color oscuro, puntas quemadas o foliolos plegados sobre sí mismo marcando en exceso el cerrado serán síntomas de exceso y se verá bajar la electroconductividad añadiendo agua de osmosis a la solución. La ventaja de cultivo en hidro es que los errores en la nutrición, siempre que no hayan sido demasiado graves, se recuperan de forma rápida corrigiendo la solución. Pasados de 10 a 20 días, las plantas han dado ya el estirón, cerrado las yemas con flor, quedando más o menos en el que será su tamaño final. En este caso, se ha conseguido controlar esta variedad bastante sativa consiguiendo que su tamaño se quede entre 65 y 70 centímetros, perfecto para la penetración que puede tener un foco de 600 vatios. En interior, plantas más altas no tienen por qué significar más producción, ya que la parte de debajo de la planta no recibirá luz. A estas alturas, con las plantas en sus indicios de floración, ya se puede ver las ramas que han conseguido su sitio y cuáles no van a poder recibir suficiente luz como para poder florecer, por lo que ya se puede proceder a la poda de ramas bajas. Se eliminan todas las ramas que estén en los primeros 10-20 centímetros y que no hayan conseguido alcanzar la luz. También las hojas grandes que puedan tocar el sustrato y producir hongos. Y asimismo quitaremos todas esas yemas o brotes de las ramas bajas que hacen cogollos muy pequeños quitando fuerza a los principales. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cocktail activado biológicamente. Ahora con BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate Cocktail En el tutorial es muy aconsejable tanto para la sujeción de las plantas como para mantenerlas en su sitio, evitando que se inclinen buscando la luz y tapando a sus compañeras. El próximo programa volveremos para ver cómo se desarrolla la fase final de esta floración. No os lo perdáis, volvemos pronto amigos.